Nuestra academia de formación para Flixline y vamos a hacer ahora el examen un poquito que, que hacemos a todos los teleoperadores antes de que puedan comenzar, pues les hacemos un examen un poco para, para ver ya que han estudiado toda la información que le hemos dado sobre, sobre nuestros cursos, sobre cómo tienen que tratar a, a los alumnos a vosotros en este caso, por ejemplo y ya, hombre, si Maite, pues ya pasa el examen, pues ya va a poder empezar dos semanas un poco de prueba, ya ganando dinero, por supuesto, para, pues ya para rodarse. Y luego si ya pasa esas dos semanas, pues ya se puede quedar a trabajar con nosotros en nuestra academia, en PRIXLINE. ¿Me escuchas, no, Maite? Sí, sí. Vale. Pues nada, si tienes alguna duda, pregúntamela y luego, pues si no, o mira, si quieres vamos repasando. Si tienes algo importante, dímelo ahora. Y si no, lo que puedo hacer, los apuntes que yo te he hecho llegar, te lo, lo vamos repasando. Tenemos como máximo media hora, ¿vale? vale. Son cinco y media. Sí. Yo, a ver, yo lo, Maite, yo lo que quiero es ayudarte, ¿vale? Que, y que empieces. Y que puedas empezar mañana el trabajo. Hombre, también es, es cierto que si veo que no te veo preparada, cosa que no veo, pero bueno, en ese caso te diría, bueno, pues la semana que viene puedes hacer otro intento antes de empezar, ¿vale? Sí, yo los tengo aquí imprimidos, el material que te mandé. Sí, Exactamente, mira, el tema de la supervisora. Mira, aquí en Prisley todos, digamos que no hay mandos intermedios. Todos los teleoperadores estamos, estáis al mismo nivel. ¿vale? ¿Qué ocurre? Como control de calidad, pues tú llamas a un alumno. Vale, le matriculas, perfecto. Si no le matricularas, le va a llamar una compañera tuya como supervisora. Para ver qué pasó, porque todas las solicitudes que, que nos llegan son porque ellos nos han dado su teléfono para informarse de algún curso. ¿Vale? Siempre. Entonces, claro, si como control de calidad, pero que nos lo hacemos nosotros mismos, vamos. Tú también vas a ser supervisora de otra, que a lo mejor una persona... Sí. Tú puedes seguir... Sí, sí. O sea, yo cada día que mando las solicitudes de la gente que nos ha pedido un curso, pues te entran de esas solicitudes que te están entrando, Maite, unas son que acaban de llegar y otras que son de supervisora. ¿Qué quiere decir la de supervisora? Que lo ha tenido una compañera y no lo ha matriculado. Pues entonces le llamas tú. Y entonces, cuando hablas con él, le dices pues que tú eres Maite, que eres la supervisora. A ver qué ha pasado más que nada por si puedes ayudar con todo el cariño y todo el respeto a ver qué ha pasado, que, que, que pidió la información del curso y que no se ha matriculado es una pena entonces tú dices yo soy Maite, soy la supervisora si le puedo resolver algo que no le resolvió la otra persona pues dígamelo y si no, pues no pasa nada y lo mismo pasa al revés entonces te entran solicitudes de los dos tipos como a todo el mundo ¿Vale, Maite? ¿Queda claro esto? Mucha la gente me pregunta, ¿y cómo sé que si es de supervisora o no? Eh, es hablando con él. Lo descubres hablando con él. Y lo hago así queriendo. Porque que ¿El qué? ¿Perdona Maite? Claro, no, hombre, claro, si tú tienes un alumno y se ha matriculado, eh, claro, a ver, si ¿se, se le confirma a la persona que lo, que lo ha matriculado, bueno, ya lo sabes, ¿no? En cuanto se confirma, la... claro que lo decimos. O sea, es que no entiendo bien la pregunta. No, me refiero que, por ejemplo, si tú me mandas una. un, un, un, bueno, un alumno que no ha seguido otra, otra compañera y sí. lo no ha matriculado, ¿no? sí. como como su y en este caso, me seguía yo. Y, sí. ¿Cómo saber? Sí. Sí, no. Tú descubres que hay supervisión hablando con él. Porque él te va a decir, no, ya me han llamado. Y tú le dices, claro, es que yo soy la supervisora, soy maíz. Vale. ¿Vale? ¿También te puede pasar. Porque a veces, ¿Sabes por qué puede pasar eso? Que la otra lo ha tenido, a lo mejor, al alumno siete días, que es lo máximo que lo tenemos, salvo que solicite más tiempo, y, y el otro no le haya... no haya no le haya encontrado, por así decirlo entonces si no la ha encontrado y ahora te llega a ti de supervisora y oye, llamas y le encuentras pues porque a lo mejor la otra tenía la mala costumbre de llamarle solo de a las 11 de la mañana y no se le había ocurrido llamarle luego a las 2 o a las 3 de la tarde o vale total, que te llega a ti de supervisora coño, y perdona esa y ¿vale? le llamas y hablas con él claro, en ese caso sería de supervisora o no, porque la otra no ha ni a hablar con él me escoges la situación, ¿no? Ahora, también te digo, si la otra ha hecho bien su trabajo, sí que habrá hablado con él. Porque se trata de llamarles a distintas horas. Hasta que hablas con él. ¿vale? Me acuerdo un caso de una teleoperadora que tuvimos una vez hace mucho, la pobre. Pues le mandaba hacer una solicitud y les llamaba. A lo mejor no les encontraba y, y ya, ya se creía que había acabado el trabajo. No. Claro, les ha llamado a lo mejor a las 11 de la mañana, no, no has hablado. Pues tendrá que, ¿te toca llamarles luego a otras horas? Claro, se tiene que ir probando. Claro, no? vale, se trata de eso, de hablar con ellos. Y luego de intentar que se matriculen, siempre están interesados. Y luego, ¿cómo sabemos quién la ha matriculado? Si tú o la otra, por la supervisora o quién, por el código. Cuando él paga, él en el ingreso... Claro, claro entonces claro, tú tienes un código, entonces todos los... Los transferencias, los ingresos que llegan a la academia con tu código, pues ya sabemos que son de Maite. ¿Vale? Porque a veces puede pasar, claro, que como a la solicitud... Ahora también tengo una cosa. Que llega una solicitud de un alumno, eh, esa solicitud es solo tuya. ¿Vale? Durante siete días porque tiene la opción de, de la matrícula gratuita. ¿Vale? Entonces lo suyo es que le matricules en esa semana, en esos siete días. Digo siete días porque son siete días, o sea, si te entra un miércoles, pues es de miércoles a miércoles. Si hay un viernes, de viernes a viernes, ¿vale? O sea, desde el momento que te ha entrado la solicitud, siete días. Eh, si tú en esos siete días no le has matriculado y no me has dicho nada, automáticamente pasa una copia de esa solicitud de esa alumna a la supervisora en este caso. Y lo mismo te pasaría aquí a ti otra vez. Pero, si tú ves que necesitas más de siete días, puedes pedir tiempo sobre esa solicitud, claro, y así no pasa para la supervisión, ¿Vale? pero tampoco me vale que te pase una solicitud y luego al día 7 me pides tiempo de todas, no, solo de los que estás en contacto con él y por algún motivo que tú creas serio, pues necesitas más tiempo, ¿vale? Venga, más dudillas y pasamos para adelante recordamos a los que nos estáis escuchando, viendo, que estamos eh, examinando a Maite para el puesto de teleoperadora en, en nuestra academia de Line, vale antes de que empiece sus 15 días un poco para probar, pasa este examen para ver si está preparada, le estoy resolviendo las dudas eh, eh, ella la que está al teléfono es Maite y yo soy Luis el director de TRIXLINE. dime Maite mira Luis, cuando uno Efectivamente, cuando matriculas a un alumno mmm, tienes, que, mmm, eh, tienes que pedirle todos sus datos, donde hay que mandar el material de estudio, ¿vale? Luego también hay que solicitarle eh, su DNI o su NIE o su pasaporte para el diploma que obtendrá, si aprueba el curso en el que le estamos matriculando y todo eso me lo haces llevar, ¿vale? Desde, la, desde el mismo email que te hemos mandado la solicitud, tú lo respondes con todos esos datos ahora tu pregunta es cómo le pido al alumno esos datos la pregunta es muy buena maite se los puedes pedir telefónicamente como estoy hablando yo ahora contigo o como tú has dicho le puedes enviar una hoja de inscripción de hecho en los apuntes que te he hecho llegar yo ponía como ejercicio poner ahí una hoja de inscripción no, claro no te la he pedido la hoja de inscripción la. El, te da muchas veces seriedad, porque algunos alumnos dicen, bueno, pues mándame una hoja de inscripción la rellenas. Aunque también es cierto, va un poco con tu carácter. Pero si tú estás hablando como estamos hablando tú y yo ahora, amigablemente, y ya el hombre o la mujer se quiere matricular, pues joder, tú coges un bol y un papel, le pides saber tu nombre, apellido, DNI, eh, dirección donde hay que enviar el curso, y poco más, porque el teléfono ya lo tiene, no necesitamos más datos, no, un dato secreto. Vamos, los datos son dónde hay que enviar el material de estudio, y el nombre y apellidos si y el DNI o NIE del alumno, bien escrito, para luego, cuando ya se examine, que el diploma esté correctamente escrito. Total, que la manera de pedirlo puede ser como estamos hablando tú, ahora y yo, o bien enviándole una, una hoja de inscripción por email Yo, personalmente, hablando como estamos tú y yo. Entre otras cosas, porque se acaba antes. Ahora también, a lo mejor, claro, es que se acaba... No, no, y, y, y claro, aunque, efectivamente, aunque hay gente que usa una hoja de inscripción, yo lo respeto, perfecto, e incluso lo apoyo, pero la hoja de inscripción en estos casos te la harías tú, una plantilla, ¿vale? que a vosotros Ah, claro, a mí lo que me tienes que mandar es una vez que se te ha matriculado el alumno, me lo respondes, pues eso, poniendo dónde hay que enviar el material de estudio, la forma de pago la forma de pago Maite que no te lo había dicho muy vale y, y ya está pero tú eso le das siempre respondiendo de, al mismo evento donde te entra la solicitud de ese alumno sabes por qué porque así en la intranet ya se enlaza aquí directamente porque yo esa solicitud que le he enviado a Maite pues como tú le das a responder al mismo email me entra ya como me entra, se me enlaza en la intranet que, si, que no es que me hagas un nuevo email con un nuevo asunto, mira Luis, he matriculado a este alumno. No. Simplemente es darle a responder, donde te entró la solicitud, y ahí ya me lo pones. Pero sin tocar el asunto ni nada, para que se me enlace ni entraré. Y ya por dentro lo pones en el formato que tú quieras, salvo la dirección, que habrás visto en los apuntes que te pongo muy pijotero como hay que escribirlo, ¿verdad? eso es porque luego se escanea eso va a una etiqueta que ya va para el envío del curso ¿sabes, Maite? Sí, perfecto. más dudillas sí, perfecta, espera, sí. venga. Uh, perdóname un segundo Maite, aunque estamos directo en la transmisión voy a pasar una llamada y sigo te dejo un momentito en espera pero un minutito, ¿vale? no te me vayas, un segundito, Maite eh, un momentito, por favor, un segundito Para los que nos estáis viendo ahora en YouTube, en directo, eh, soy Luis de Prisline, estoy examinando a una chica, la estoy formando para que empiece al trabajo de teleoperador. ¿Vale? Estoy hablando con ella por teléfono en directo, Me lo estamos mostrando. Y ahora estoy pasando una llamada y ahora sigo con Maite. Pues la sigo con Maite, la recupero y a ver si está preparada y puede empezar. Maite, ¿qué tal? Ya estoy aquí. Es que me ha llamado, como estoy en la centralita, tenía que pasar la llamada, pero ha sido rápido, ¿vale? que, claro, sería cuando ya te y nosotros le ponemos Claro, el típico alumno, claro, tú le llamas, él siempre es, le llamas, si le llamas es porque se ha dirigido a nuestra academia, a PRIXLINE. Y nos ha pedido la información del curso, el que sea. Sí. ¿Vale? Entonces tú le estás llamando. Vamos a suponer que tú se lo explicas bien, le das seguridad, le das confianza, ellos nos están viendo porque nos ven nuestros vídeos, ven que somos una academia seria. Pero claro, de ahí a matricularse hay que darle confianza. Claro, sí. y... pues eso es bueno. Yo, te, mi consejo, yo le llamaría el mismo martes. Oye, Vengadito, que es martes, que no he recibido tu llamada, no sé si es que no la ha podido atender. Sí. Y te estoy llamando, soy Maite, de PRIXLINE vale. ¿Qué pasa? Claro, gente, más que nada, no, clara, claro, porque ten en cuenta que si se, le, se matricula en esta semana, en estos siete días le descontamos el coste de la matrícula, que son 75 euros. Sí, sí, sí. Entonces tú sí. se lo dices, dímelo. Dime sí o no, me enganito, pero dímelo. No. Y más que nada, porque si no sabes qué, tu jefe que soy yo, si pasan los siete días y no me dices nada de la solicitud, insisto, no me dices nada. Decir algo puede ser matriculable o pedirle más tiempo, pedirme más tiempo, se lo paso a la supervisora. ¿Vale? Le vas cogiendo el truquillo. Yo ante la duda, mete, le llamaría. No te preocupes que no, nosotros nos prislais y nos pesamos. Y si le estamos llamando es porque él nos ha dado su teléfono para que le llamemos. Y tampoco le vamos a atosilar, vamos, le llamamos lo que es lo justo, ¿sabes? ¿Vale? Ves, más dudillas, Maite, a ver cuánto tiempo nos queda. Uy, nos hemos comido la mitad, nos quedan 15 minutos. Pero vamos, yo voy a intentar dejar de empezar, ¿eh? Vamos, dale. venga, muy buena pregunta, las prácticas es lo mejor que tenemos aquí en isla. ¿por qué? porque muchas academias dan cursos a distancia, muchas pero muy pocas con prácticas luego presenciales como hacemos nosotros aquí ¿qué quiere decir eso? que tú te estudias, por ejemplo, el curso de Tanatoestética y, y la teoría, sí. lo que es la teoría, pues lo mejor es estudiarlo a distancia tu ritmo, tienes tu tutor eh, por internet, tienes la plataforma de tutoría para las dudas que tengas, consultárselas al tutor Luego te examinas de la teoría y si apruebas la teoría, del curso que sea, de mecánica, de tanatoestética, luego y has contratado las prácticas, te vamos a buscar un sitio donde tú hagas las prácticas, cerca de donde tú vives, de tu localidad. Si es el curso de mecánica, pues vas a ir a un taller de mecánica. Si es el curso de tanatoestética, pues vas a ir a un tanatorio, a hacer las prácticas o el curso que sea entonces las prácticas que las tiene que contratar a ti, ya sabes los precios no es lo mismo con prácticas que sin prácticas son 50 euros, tampoco hay mucha diferencia ¿verdad? Sí, sí, sí. pero el taller al que va a ir a hacer las prácticas, la funeraria la que va a ir a hacer las prácticas el centro de estética al que va a ir concreto eso no lo sabemos hasta que el alumno no apruebe no. te lo explico el motivo hasta que el alumno no aprueba la teoría, no le podemos mandar a ningún sitio a hacerlo nos no habla la teoría, no tiene diploma no está capacitado y entonces, el sitio donde hacer las prácticas cada alumno se lo buscamos cuando era aprobado porque no sabemos cuándo va a aprobar no lo, no lo podemos saber ¿vale? ¿me, me sigues Maite? pero la, la... Bueno, cuando se examina y aprueba el, el, eh, sí, mira, cuando aprueba el curso le mandamos el diploma a su casa y ya le ponemos el, el, la opción de que si quiere activar ya las prácticas que nos avise. Vale. En caso de que no quiera contratar las prácticas, uh -huh. pues, pues ¿podría contratar el portero? Sí, creo que... pero le saldrían más caras. Sí, ya lo he visto también, ya lo he visto. Pero es, Exacto, pero las la podría contratar, digamos, pues igual que a veces nos vienen alumnos de otras academias que no tienen prácticas, como nosotros en slide que sí que las tenemos y nos, nos quieren contratar solo la práctica la búsqueda de las prácticas no, es que yo he hecho el curso de tal en otra academia pero como no tienen prácticas vengo a vosotros para que vosotros me busquéis solo las prácticas, porque la teoría ya la he estudiado en otra academia pues eso también tiene ese precio que has visto ahí pero digo, ¿es posible? sí, sí sí que lo hacemos, pero la cobramos claro, pero sí y le... No, porque le pedimos el diploma. En todas las entrevistas, claro, mira, cuando tú vas, cuando va el alumno luego a hacer las prácticas, antes tiene una entrevista de prácticas en el sitio donde las va a hacer. Y allí tiene que llevar el diploma, tiene que llevar su diploma. Y tiene que llevar su currículum. Escucha, pero espera que termine. Cuando en las entrevistas de prácticas le van a pedir el diploma para que demuestre que tiene aprobado el curso, bien con nosotros o con otra con academia, y le van a pedir su currículum vitae. Y ahí va el alumno a hacer la entrevista de prácticas. Otra cosa es que luego la empresa le coja. Por eso ciertas de los alumnos les aconsejamos que cuando hagan las entrevistas de prácticas que vayan como si van a un trabajo, a una entrevista de trabajo. Que vayan bien vestidos, educados, y por supuesto con su diploma, que acredita que ha estudiado el curso y lo ha aprobado, me da igual dónde lo haya hecho, con Priceline o con la competencia, y su currículum. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y, y no el, el, el... Pues si no le aceptan, le vamos a buscar otro sitio. Nosotros le buscamos sitios hasta que le acepten. Ahora, en el momento que le han aceptado, ya, ya no le buscamos más. Digo, no hay un, un número determinado de búsqueda. A ver, la búsqueda es generalmente si nosotros le hemos encontrado un sitio para hacer las prácticas, y si el alumno va a la entrevista y se comporta bien, le van a coger. Porque si no, la empresa no nos dice que venga el alumno. Pero claro, si el alumno va a la entrevista y yo qué sé cómo se comporta, pues lo buscaríamos en otro sitio, pero le diríamos que has hecho menganito en la entrevista para que no te hayan cogido, chico. Ahora, claro, pues a ver, nosotros no le vamos mandando a las empresas. Si le mandamos es porque hemos hecho un acuerdo con la empresa, un convenio, le decimos que vamos a enviar a menganito de tal, alumno de TrisLine, para que haga las prácticas allí. Por supuesto, antes... La empresa le quiere ver para hacer la entrevista. Si el alumno se comporta normal o bien, pues le van a coger para esas prácticas. Muy mal lo tiene, vamos, no se suelen dar casos de esos, de que no le cojan, a salvo cuando ha dado algún caso es que habría que haber visto al alumno. ¿eh? Perdona que te lo... Entonces le hemos buscado otro sitio. claro, es que, son, es que eso son es eso, eso son la búsqueda de las prácticas sueltas, efectivamente muy buena, es, es eso, Maite muy bien venga, más dudas que tengas que yo tengo que hacerte las preguntas del examen la audiencia si nos quiere preguntar algo también puede escribirlo en el chat ¿eh? estoy examinando a Maite para el puesto de teleoperadora en mi orientadora ocupacional y en teoría va a empezar mañana, dos semanas, a ver qué tal va. Y le estoy resolviendo las dudas de los apuntes que le hemos mandado para que se estudiara en estos 15 días anteriores. Venga, Maite, más dudas. si el curso y lo ha contratado prácticas, pero y no puede las Muy buena pregunta. Eh, muy, muy buena pregunta. La entiendo la pregunta. Cuando el alumno contrata las prácticas, ¿vale? hace el curso, aprueba la teoría... Y le mandamos el diploma, enhorabuena, y, y ahí es donde le decimos, te vamos a buscar las prácticas cuando tú nos digas, por lo que acabas de decir, porque muchas veces a lo mejor él está trabajando, o está haciendo otra cosa, o lo quiere compaginar, entonces le damos el, el contacto de la directora de prácticas, doña Susan Garret, para que ya hable con ella, pues mira, yo las quiero hacer los fines de semana, o yo hasta dentro de dos meses no las quiero hacer, tenemos hasta un año de plazo. Desde que ha terminado el curso, siempre la mayoría de los alumnos quieren hacer las prácticas cuanto antes. Pero efectivamente hay algunos que dicen: No, mira, yo es que ahora me voy fuera de España y vuelvo dentro de un mes. Nos adaptamos a ello. ¿Vale? Sí. ¿Te queda clara la respuesta? Sí, lo que pasa es que siempre se tienen que hacer las prácticas. Nunca hay devolución del dinero de la parte de las prácticas. ¿Dónde? Si no la encontráramos, las prácticas le devolveríamos el dinero de la parte de las prácticas. Pero no se suele dar ese caso. Pero no, podría no, si lo ha contratado, claro, es que si lo ha contratado, lo ha contratado, Maite. Vale, me refiero a que te decía, a lo trabajando y que Pues tienes hasta un año, estoy trabajando, pues tienes hasta un año para que para que te las busquemos. Vale. Claro. Intentamos buscártelas en el horario que tú puedas, siempre que la otra empresa donde las va a hacer lo quiera también, en ese horario. O sea que ahí estamos nosotros, somos como mediadores entre el alumno y la empresa. Pues venga, pues que venga por las mañanas, que venga por las tardes, que venga. Y es, y es lo bueno que hacemos, que damos un servicio personalizado. Pero tened, necesitamos mucho al alumno también, que, que demuestre ganas de trabajar, interés. Y entonces todos felices, la empresa y el alumno. Venga, más dudillas, Maite, ¿esto de las prácticas ha, ha quedado claro? Porque esto es importante, ¿eh? Porque la mayoría de la gente que nos pide los cursos es porque quiere hacer las prácticas. Sí, entonces es la cuestión primordial que nos tenemos que hacer. Sí, es muy importante. Hay una palabra en automotivación que pone FIFA, TANATOSA, CONTABLES, ¿qué es esto? A ver, ¿cómo es la pregunta? En los apuntes que me mandaste, al final que pone automotivación. Ah, automotivación, claro, claro. ¿Y qué más pone? Bueno, en la segunda línea FIFA, ¿Qué es eso? Eso... Ah, es el curso de agente FIFA. Eh, quiere decir que, a ver, en la mayoría de los cursos, el bueno, 99% de los cursos le examinamos nosotros al alumno, ¿vale? Pero, por ejemplo, el curso de agente FIFA nosotros le preparamos para el examen que hace la federación, no nosotros. Es como un profesor de autoescuela que te prepara para conducir, pero luego el examen te lo hace tráfico, no la autoescuela. Es que así, y esas son las tres excepciones que hay. Vale. ¿Y este, otras dos? Y pues lo mismo, son esos dos cursos que les examinan en ese sitio. Ah, vale. Que, eh, ¿Todo esto son cursos diferentes? Sí. y, y eh, Exactamente, exactamente. son los tres, pero no se te van a dar de momento, ahora para estos 15 días no te hago bien por eso, que no se te van a dar hombre, tú me vas a tener siempre a tu disposición si quieres, por whatsapp para que te resuelva las dudas que te vayan surgiendo, digamos, en el terreno en estas dos semanas y luego también, ¿vale? vale. te digo una cosa, Maite al principio este trabajo es difícil, ¿eh? Bueno, como, todo. como todo luego, si le coges el truco dentro de unos 6-7 meses es muy fácil sabes lo que te digo, si te gusta hablar con los alumnos y tal, piensa que una vez que le has cogido el truco, es fácil claro, ahora al principio como esto es nuevo para ti y es nuevo para los alumnos, pues cuesta pero bueno yo te voy a apoyar y, y parte del apoyo que te estoy dando es que no te estoy lanzando con los alumnos ala, te estoy preparando ahora como esto que estamos haciendo ahora mismo ¿vale? y encima lo hacemos públicamente para que todo el mundo vea cómo formamos un poquito a la gente y a nuestros teleoperadores Bien. Vale. Venga, ¿En el cartón, el formas de pago, venga, formas de pago, muy bueno. Sí, pero déjalo lo del bitcoin ahora. Mira, cuando escribí lo del bitcoin, cuando escribí la forma del bitcoin, estos apuntes los tienen ahí un año a lo mejor por lo menos, ¿verdad? Te digo una cosa, los apuntes que te he dado, Maite, para que te estudies en estas dos semanas, es, van todo, mira, yo aquí en Prislein, cada vez que pasa algo nuevo, mmm, porque llevamos 20 años trabajando, llevamos mucho, mucho tiempo, ¿vale? Tenemos mucha experiencia en la formación. Pero bueno, yo tengo la costumbre que cada vez que pasa algo nuevo, lo anoto en esos apuntes que te he dado. Para que luego, cuando formo a alguien nuevo, como es ahora tu caso, Maite, pues lo tengas todo. A veces, claro, lo escribo rápido y por eso te digo, oye, te resuelvo luego las dudas. Total, que cuando escribí lo del Bitcoin, pues sí. era hace un año el Bitcoin, nadie sabía ni lo que era. Bueno, nadie o casi nadie. Ahora, ahora vamos, a mí me preguntan las teleoperadoras qué es eso del Bitcoin. No. A que tú ya no me vas a preguntar qué es eso del Bitcoin. No, no, no, no es Bitcoin. Por eso, ahora se ha hecho famoso, de seis meses para casa se ha hecho famoso. Pero bueno, no te preocupes, que a día de hoy nadie nos ha pagado con Bitcoin. De momento, esa materia te la quito también. Por lo menos para pruebas. ¿Vale? que habrá por el PayPal, la transferencia, es posible? Sí, eh, te tengo que dar el número de cuenta de la academia y te tendrá, tendré que darte un código porque sabemos que todas las transferencias que entren en la cuenta de la academia con tu código son de Maite, ¿Vale? Y el alumno, eh, le tienes que decir una cosa muy importante. Cuando pagan por transferencia bancaria o, o cuando pagan por PayPal también, que ponga tu código y el nombre y apellidos del alumno que se matricula. Ojo, el nombre y apellidos del alumno, no a lo mejor que a veces manda, yo que sé, al hermano a hacer la transferencia. El del alumno y el código de Maite. ¿Vale? Que te lo, luego te lo generaré, ¿vale? porque así sabemos que todas las transferencias que entran con el código de Maite, pues son de Maite para tu porcentaje y también sabemos de qué alumno es, que si no nos volvemos locos, ¿vale? Sí, eso quiere decir, eso quiere decir que cuando se te matricula el alumno, pues ya que está haciendo un curso, le puedes ofrecer que ya se haga dos y ajustarle el precio porque va a quedar mejor formado porque muchas veces hay alumnos que quieren hacer un curso pero también a lo mejor le gustaría este otro curso piensa que tenemos casi 500 cursos entonces si tú ves que se puede que le interesa hacer más de un curso pues ahí tú tienes flexibilidad para dejarle el precio un poco ajustado lo que tú consideres trisland confía en ti Mike en tu buen hacer también quiere decir el efecto que a lo mejor él quiere un curso para él o para ella y él quiere otro para su novio, para su novia o para su mujer. Y ahora, y ahora, y ahora, Al ser dos, pues también. claro, claro, sin, con un poco de, que no es que le tengas que poner eh, los precios que tienes ahí, sí o sí. Oye, pues ya que vas a ser dos, puede ser flexible, ¿vale? Como vamos juntos, Maite pues confiamos en ti. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, Estamos formando a Maite, para puesto el puesto de teleoperador, se lo estoy diciendo a los que nos ven ahora en YouTube, ¿sabes? que me ven a hablar aquí con un teléfono, no saben qué estoy haciendo, <risa> lo digo de vez en cuando. ¿vale? Pues vale. Más preguntas, Maite. El, el, la relación de los cursos, de ahí, eh, de... la relación de los cursos, muy buena pregunta. Tienes para apuntar, te digo dónde están. Porque son casi 500 cursos, mira, BricsLine, -E P-R-I-X-L-I-N-E-Prixline.com barra cursos, ¿vale? Porque te metes en Prixline.com, ves nuestra página web, bueno, tenemos muchas, pero vamos, Prixline.com barra cursos, la barra es la barra esa que, tiene, que está encima del 7, que, ¿vale? con más recursos, ahí tienes toda la oferta formativa de los cursos que tiene Pritzline en este vale, momento. Y la y Puedes sacártela o tenerla delante en el ordenador, como tú quieras. Ya te digo que son muchos, ¿vale? vale. Por eso te digo, al principio te va a costar, porque es que es mucho, mucha cosa, pero bueno, vas poco a poco, yo te voy a apoyar, ¿vale Maite? Vale, vale. Que me la, que la, gente la... Oye, también es bueno, pues que, que antes... Sí. ¿De qué va el curso? Bueno, oye, te pide uno el curso de no sé qué, pues antes de llamarle, te vas a la página, lo buscas. Claro. claro, los precios y las formas de pago y todo es lo mismo, o sea que tampoco luego es tampoco tan difícil, por eso te digo, ¿vale? Venga, más dudillas, Maite, que te surjan. Más dudas y te hago el examen ya. Ya puedes, no, hombre que no te asustes, que el examen es un poco para. Vale, pero.. No, pues. Formas de pago veo que te las sabes, porque me las acabas de decir, ¿no? La forma de pago es una pregunta de examen que siempre es lo ¿Cuáles son las formas de pago? Dímelas. Las formas de pago son con transferencias, uh -huh. con tarjetas, tarjeta, uh, las tarjetas que también las acogeis todas. ¿no? Sí, valen todas, de crédito, de débito, exacto. Vale, eh, y no y que se tiene que ir a piqueo, pues, para los de tío, Exacto, los bitcoins los dejamos aparte. Si alguno te quiere pagar con bitcoins, tú me lo dices. Y ya lo, lo arreglamos. Vale. <ríe> Escucha, ahora te voy a hacer la pregunta del millón, que es la pregunta que te van a hacer todos ellos. Por eso prefiero ir a hacértela primero. ¿Cuánto cuesta el curso? Porque te lo dicen así. O sea, tú le llamas soy Maite de Pritzline, porque nos ha hecho una solicitud, nos ha conocido por Google, por Twitter, a saber, pero bueno, él nos ha dicho que le llamemos pues mira, es por el curso de tal, de mecánica, por el curso de tal Y entonces, ah, muy bien. Porque además somos rápidos. Él nos pide que le llamemos, le llamamos al día siguiente, le llamamos siempre. Total, que lo primero que te hace, te pregunta, ¿y cuánto vale el curso? ¿Qué le dirías ahí, Maite? Perfecto. Desde que te ha llegado la solicitud. Vale. Estoy viendo aquí las preguntas de examen que tengo, pero las que ya lo hemos hablado me las salto. Porque lo hemos hablado ya, ¿vale? Si alguno te dijera eh, que quiere un curso gratis. Sí. Algunos dicen, no, yo es que quería un curso gratis. Perdóname un segundito, Mike, como antes, pero va a ser 30 segundos, ¿vale? Paso la llamada, ese Piensa la respuesta que le das a uno que te dice que quiere un curso gratis. Y vengo ahora mismo contigo. Un segundito. Un momentito, por favor, un segundito. chicos que nos estáis viendo en Youtube viene ahora en directo los que lo veáis luego soy Luis de Frixline. estoy eh, preparando a Maite que quiere ser teleoperadora en nuestra academia para hablar con los alumnos con los que se interesan de los cursos la estoy haciendo un pequeño examen por teléfono para ver si está preparada para que me empiece mañana he pasa una llamada que teníamos y vuelvo con ella pero ya vamos a acabar dentro de nada porque estamos ya fuera del tiempo Maite ya estoy contigo si un posible candidato de los que quieren nuestros cursos te dice, no, yo es que quería un curso gratis no, no, no. Nuestro, antes de que me respondas <coughs> nuestros cursos están muy bien de precio para, porque tienen tutorías tienen diploma que es válido luego para trabajar y tienen búsqueda de prácticas los precios ya los estamos viendo ¿no? 245 euros con la beca y con las prácticas sí. te digo más sea CCC, con todos mis respetos, te están vendiendo el, el mismo curso con la misma validez legal por unos 1.000, 1.500 euros hasta 2.000. Y también es cierto que los, estos cursos que hace el antiguo INEM, que ahora se llama SEP, pero tal, esos son gratis, pero claro, basta que quieras el curso de estética que ese no te lo van a dar, te van a dar el que ellos quieren y cuando ellos quieren, no te lo van a dar mañana mismo, que ya puedes matricular. Te estoy respondiendo yo un poco, pero bueno, ¿vale? Voy por ahí. ¿Tú qué me ibas a decir, por ejemplo? Bueno, yo quiero decir que de cursos gratis no hay, porque estos cursos, a ver, tienen una certificación profesional de se terminado el curso, se lo apruebas, tienen unos tutores a los que pueden estar por la plataforma, contactar con ellos para lo que necesiten, y después tienen unas prácticas. Exactamente. Que son precios muy reducidos, pero que, bueno, que no llegan a gran. Exacto muy, muy reducido, vamos, súper ajustado ¿a qué estás de acuerdo? Efectivamente. La... eso es lo, que es, es lo que es es más, si no le ves convencido, yo le retaría pues mira, busca busca por internet, a ver si lo encuentras gratis con estas condiciones, como tú bien has dicho con tutores, con diploma, válido para trabajar con prácticas y dime cuándo te llamo a ver si lo has encontrado pero dentro de esta semana, para que no se te caduque la beca. Claro. Que te llamo mañana, pasado, pasado mañana, venganito. Y ya verás como pasado mañana cuando le llames, te da la razón. Porque hay mucho marketing por ahí. Curso gratis, curso gratis. Sí, pero luego te mete curso gratis, no gratis. Vale, que yo lo he visto en marketing. Nosotros no ponemos nunca curso gratis, ponemos la matrícula gratis. ¿Vale? Un poquito más que... Hombre, si es cierto que los del CPE esos son gratis, pero es que esos te los van a dar para dentro de nueve meses, para dentro de un año, a saber. Y no va a ser el que tú quieres. Seguramente. Claro, son los que ellos ponen cuando ellos quieren y te tienes que andar desplazando y no sé qué. No, esto, esto es privado, claro, esto, esto mañana mismo, tú te matriculas, pasado mañana, ya vas a estar estudiando. ¿Vale? Y el precio es muy, muy ajustado. Mírate los precios que tiene por ahí Maffre, Maffre CCC, por ejemplo. ¿Vale? Míratelos, por su para que tú veas. Pues, pues prácticamente... Bueno, también es cierto... ¿Cómo te vas a organizar, May? Pregunta de esa Puedes organizarte como quieras, ¿eh? también antes de que me respondas te lo digo, puedes organizarte como tú quieras. Pero siempre me gusta preguntar, porque la clave de este trabajo es ser trabajador, ser constante y ser organizado. Porque claro, mañana vas a tener cinco solicitudes, pero es que pasó ya, son cinco más cinco son 10, luego son quince. Básico. A... Claro. ¿Y qué, y tú, ¿cómo, cómo, qué plan tienes para organizarte? Más o menos, porque ya vamos a terminar ya dentro de la... Una... ¿Y tienes una agenda para anotártelo? Sí, sí, sí ya tengo, ya. Y, y bueno, y, y darle lo que me pues, pida y si se puede ya de partida, que no siempre o la mayor parte de no este, se puede las primeras matricularlo, pues ir llamándole y para darle la información que le haga falta. O claro, no, para, para bien para... Uh -huh. estar, estar un poco encima de él para... Para sí, iba a decir yo, para que se matricule o para que no se matricule sí o para no por... claro muy bien lo has dicho sin imponer nada pero haciéndole ver las cosas además que es por su bien porque es que muchos luego te dan un poco largas para matricularse te dan un poco de largas pero es que luego jo, luego sí que tienen prisa para hacer las prácticas para trabajar ¿Eh? Claro, efectivamente le puntúa. efectivamente. Depende exactamente de dónde, pero efectivamente. Sí, sí, sí claro, que tú, tú luego vas... No. Sí, también te ayudan los sitios oficiales. Si tú vas a una entrevista de trabajo, va a una empresa privada o a un sitio oficial, desde luego no es lo mismo ir y decir, no, yo que sé de mecánica, que puedes saberlo. Quiero decir, mira, yo es que me he hecho el curso en de mecánica, aquí está mi diploma, y es que encima me he hecho las prácticas en el taller no sé qué, y aquí está mi certificado de prácticas. Y cuando te digo curso de mecánica, te digo cualquiera de los 500 cursos que tenemos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿no? Y efectivamente los sitios oficiales pues también les puntúa, eso ya según cada sitio. ¿Vale? ¿Tú dónde te encuentras geográficamente? Maite? En Yeida, ¿no? De allí, era, allí vivieron mis abuelos. Mira. Te lo juro, bueno, vivían en, en la capital, pero vamos. Pero me acuerdo de un pueblo que era, que yo iba de pequeño y se llamaba, para que veas que es así, al, al, Alfarraz. Al, Alfa, sí. ¿A sí. que sí? A vida, sí? Sí, sí, pues yo, ahí me llevaba llevado desde pequeño. Pues nada, maite, yo por mí, yo te veo preparada, ¿eh? Por lo menos para empezar tus dos semanas para que te, para que te sueltes en Prisline. ¿Mm? Que, eh, escucha, voy a... Mm, te tengo que mandar al correo electrónico. Sí. Te mando la documentación. Sí. Y te mando la firma. Dale. ¿Vale? Dale. Y mañana... Eh, tú tienes WhatsApp, ¿no? Sí. Me ha dejado un poco preocupado por lo del teléfono. No, no. Te soy te sincero, ¿eh? Tiene que ser un. Yo siempre soy partidario de que un teleoperador de Freeland utilice su propio teléfono. No, es, es mi teléfono, no es lo del animal, es mi teléfono. Vale, es el bueno. el teléfono opcional que tengo y te prefiero, pues, que, que no me Vale, yo lo que lo respeto. Familia, pues, vale. Aunque ya lo de los amigos siempre digo, mira, yo sé quién me está llamando, joder, yo para el trabajo uso el mismo teléfono, para el trabajo, para mi familia y para lo que sea. Cuando alguien me llama, yo ya sé si es Maite, en este caso, para tema de trabajo, o yo que sé, sea, o sea, es mi madre, para decirme algo. Sí. es que yo lo, yo lo averiguo hablando, pero bueno, sí. que, que lo respeto. Sí. ¿Eh? Pero bueno, yo te lo digo, ¿vale? Pero lo respeto. No, más que nada porque llevar dos móviles es un rollo. No, ya te digo, si no estás acostumbrado así, pero yo como que, que mucho para el trabajo, pues ya. Vale. Vale. Eh, claro, yo te lo digo exacto, yo te estoy haciendo un poquito de abogado del diablo para picar no te preocupes que tú mañana empiezas a trabajar tus dos semanas si consigues un poquito los objetivos te vas a quedar ¿vale? yo, yo te veo una persona muy seria y si estamos aquí ahora hablando y lo, y lo estamos retransmitiendo además es porque yo te veo seria y con interés sobre todo es muy interesante, te dicen la actitud, el interés porque todo lo demás se puede aprender la única pega que yo te puedo encontrar es lo del teléfono. Y ya ves que te lo estoy diciendo. Pero aún así lo respeto y lo tengo que respetar y lo respeto. Y además tus motivos tendrás, o sea que por supuesto, ¿sabes? Escucha, voy a finalizar la emisión que estoy haciendo aquí en YouTube. Y ahora hablamos en privado, un momentito, ¿vale? No te me vayas. Pues nada, chicos, que nos habéis visto en el canal de Please like? Que, que voy a finalizar ya la emisión me quedo hablando ahora un poquito en privado con Maite para que pueda empezar mañana a trabajar con nosotros de teleoperadora y esto esta emisión la hacemos para que veáis cómo trabajamos en Priceline cómo formamos a nuestros teleoperadores y, y nada que espero que os haya gustado y a Maite le deseo mucha suerte, la veo una persona con mucho interés mucha gente quiere trabajar aquí con nosotros de teleoperador Maite lo sabe, que la ha mareado bastante eh, luego los que quedan son los huevos como Maite, porque a veces te pillan culpable y después llaman usted mañana y lo vemos, tal. No te llaman, pues ya cae. Luego yo pienso, al alumno le habría hecho lo mismo. Bueno, chicos, que finalizo la transmisión, que tengo que hablar con Maite ahora en privado y nos veremos en la próxima emisión que hagamos. Un abrazo a todos.